hacer la presentación de la asignatura psicología de los grupos y las instituciones. Eh, mi nombre es Luis Germaníes, eh, soy el docente titular a cargo de, de esta asignatura, eh, soy licenciado en psicología y profesor universitario en psicología. Eh, a continuación vamos a desarrollar eh, estos seis puntos que ustedes están viendo eh, en el Power de presentación. El primer punto es la guía didáctica, que es un documento PDF que ustedes van a encontrar en, eh, al principio del aula virtual, pero lo, lo pueden descargar. Eh, a continuación, vamos a trabajar sobre lo que es la organización de la asignatura, las unidades, eh, la distribución de clases y las actividades que se proponen. Eh, en tercer lugar, cómo están estructuradas las clases. Eh, en cuarto lugar, la conformación de los grupos de trabajo para realizar las actividades, eh, el quinto punto, eh, las características que tiene la semana 7 de, de, de cursada, y por último, la presentación de los contenidos de cada una de las tres unidades del de programa de la, de la Cátedra. Vamos a comenzar entonces por la, la guía didáctica, que es este documento que, como yo les decía, ustedes lo pueden descargar desde... Eh, se encuentra apenas ingresan en el aula virtual en documento PDF. Eh, en la guía didáctica está lo que se denomina el contrato pedagógico, es decir, todos aquellos acuerdos fundamentales que hay que tener en cuenta para eh, poder llevar adelante correctamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Eh, la lectura de la guía didáctica y su comprensión les va a permitir a ustedes poder moverse... Eh, largo de estas ocho semanas, saber conocer cuál es la propuesta didáctica y tomar las decisiones correctas para el mejor desempeño de ustedes como alumnos. Veamos el índice, lo que ustedes van a encontrar en la guía didáctica. Leanla de manera completa, pero en especial pongan eh, atención a los puntos 6 y 7 de la guía didáctica. En el punto 6 van, hay indicaciones precisas de cómo es la conformación de los grupos de, para realizar las tareas, que lo vamos a ver a continuación. Y en el punto 7, que es el último punto de la guía didáctica, eh, se describen como, cuáles son las características de la eh, evaluación de la cursada. Bueno, vamos entonces al segundo punto de esta presentación, que era la organización de la asignatura, cómo está organizada la asignatura internamente. El cursado de, de la asignatura dura ocho semanas, las cuales están distribuidas de la siguiente forma, tal como aparecen en el PAU. En el programa hay tres unidades. Estas unidades se desarrollan en las primeras seis semanas y cada unidad tiene una duración de eh, dos semanas. O sea que en las primeras dos semanas van a, eh, se van a desarrollar los contenidos en las clases 1 y 2 de la unidad número 1. Eh, en la semana 3 y 4 se desarrollan los contenidos de la unidad número 2. Y en la semana 5 y 6 en las clases respectivas, 5 y 6 los contenidos de la unidad número 3. Al concluir la semana número 6, este, ustedes van a haber terminado de ver todos los contenidos y realizar, eh, haber realizado las actividades que nosotros les proponemos, que ahora las vamos a ver qué características tienen, y en la semana 7 la dedicamos a actividades específicas diferentes de lo que veníamos haciendo hasta ese momento, que son, por ejemplo, la entrega de actividades que están adeudadas, o que no se aprobaron se pueden volver a entregar en esa semana para tener otra oportunidad para regularizar la materia hay un foro de repaso y eh, en esa semana 7 también hay dos instancias de examen final ahora eso después le dedicamos un apartado especial a eh, eh, recorrer eh, las actividades específicas de la semana 7 pero para que ustedes tengan un pantallazo general el de cómo se van a desarrollar eh, estas eh, seis semanas en principio de presentación de contenidos, la séptima para repaso y examen final, y la semana ocho eh, quedan eh, liberados y pueden descansar y prepararse para la próxima asignatura. Bien, vamos entonces ahora al tercer punto de esta presentación, que es cómo están estructuradas las clases. Recién acabamos de ver que las clases, hay seis clases, cada clase dura una semana... ...y todas las clases tienen la misma estructura, están organizadas de la misma manera. ¿Cómo es la estructura o la organización de las clases? Bueno, ustedes al ingresar al aula virtual e ir a la semana correspondiente... ...van a encontrar eh, la respectiva clase que tiene una primera parte muy breve... ...que es la presentación de la clase donde ahí ustedes van a ver, eh, van a encontrar, mejor dicho, cuáles son los contenidos que se van a desarrollar en esa clase y eh, cuáles son los objetivos de aprendizaje. Es decir, que nosotros pretendemos que ustedes logren en esa clase, en esa propuesta de, de trabajo. Y en segundo lugar, eh, que es lo, el contenido más sustancial, es el desarrollo en sí de la clase. Para lo cual, ustedes tienen en cada clase toda una serie de recursos que tienen que trabajar. Eh, cada clase tiene una ficha, una ficha donde eh, se desarrollan los contenidos. Es el equivalente a una exposición teórica. Ahí ustedes van a encontrar el desarrollo de todos los contenidos, explicados, con ejemplos, articulados a la bibliografía o a los audiovisuales... Este, eso es, digamos, lo primero que tienen que leer para entender cuál es, qué es lo que se está proponiendo y hacia dónde va el desarrollo de los contenidos después, por supuesto, tienen que completar esa, la lectura de esa ficha con la lectura de la bibliografía obligatoria respectiva que se propone para, para esa clase y en algunas hay audiovisuales, en algunas clases y en otras no ¿Mm? eh, otro de los recursos que ustedes van a encontrar eh, en cada clase es el foro de debate de tarea. Ese foro de debate de tarea es un espacio donde eh, cada uno de los grupos que se constituyan para trabajar pueden utilizarlo para debatir, eh, para discutir el, el, el avance y la resolución de la tarea y va a estar coordinado o van a tener a disposición en ese foro un tutor con el cual van a poder este, hacer las consultas que ustedes necesiten. El foro de debate de tarea es uno para cada grupo, cada grupo tiene asignado su foro de debate, ¿no? con su respectivo tutor. Y por último, el otro recurso que ustedes van a, a encontrar en, en cada clase y que tienen que resolver, que es un requisito para regularizar, son eh, las tareas y los cuestionarios, que son las actividades que nosotros les proponemos. Entonces, vamos a meternos en detalle, en cómo están organizadas estas tareas y estos cuestionarios, qué son. Bueno, como ustedes ven en, la, en, el, en el Power, hay seis tareas y tres cuestionarios. Las tareas es una por clase, tienen que resolver una por cada clase. O sea, que al final de cada semana, usted tiene que estar entregando una tarea. Eh, y los cuestionarios... Son tres cuestionarios que se entregan al final de cada unidad. Las tareas se resuelven de manera grupal, se entregan de manera grupal, y los cuestionarios se resuelven de manera individual. El objetivo, o lo que pretenden las tareas, es que ustedes puedan articular, con la consigna que nosotros le damos, pueden articular los contenidos de la clase con la práctica profesional. Eh, y los cuestionarios, el objetivo que persiguen los cuestionarios es evaluar, son individuales es evaluar la lectura de la bibliografía de, eh, correspondiente a esa unidad por eso se toman al final de cada una de las unidades para ver si ustedes leyeron o, este, y comprendieron lo que leyeron los cuestionarios están organizados todos de la misma manera 10 preguntas o 10 consignas cuya respuesta es verdadero o falso. O sea que las consignas apuntan a ver si ustedes entendieron, comprendieron lo que leyeron y responder, se corrigen en el momento, se corrigen automáticamente, no por las características de la respuesta. Eh, bien, eh, Para regularizar, recién este, hicimos un comentario, para regularizar eh, la asignatura... De las nueve actividades, o sea, las seis tareas y los tres cuestionarios, hay que tener aprobados siete, por lo menos siete. El que tiene menos de siete actividades aprobadas no puede regularizar y queda automáticamente libre. Eh, como decíamos hace un rato también, las tareas se pueden recuperar en la semana 7, si no se aprueban o no se presentan en tiempo y forma, se pueden recuperar. Los cuestionarios no se pueden recuperar. El que no lo aprobó o el que no lo hizo, bueno, lo tiene directamente desaprobado. Eh, bien. Estas tareas y cuestionarios los tienen disponibles desde el primer día de clase. Cada tarea y cada cuestionario va a tener una fecha límite en la cual se vence la posibilidad de entrega. Siempre se puede entregar antes de esa fecha límite, después se cancela, se clausura y este, ya no, no se puede volver a recuperar este, la actividad. Eh, les pedimos siempre, sobre todo en relación a las tareas, que es un, una actividad eh, que puede ser dialogada con el, eh, o consultada con el tutor, que como las tareas siempre vencen los días domingo, porque las semanas concluyen los días domingo. Las consultas que le hagan a los tutores, no esperen al día domingo para hacer las consultas, porque los tutores, si bien están a disposición de ustedes para responder cualquier consulta, no están las 24 horas a disposición de ustedes. ¿no? Tutores entran y salen del campus una vez por día, ¿no? entonces si ustedes esperan para hacer todas las consultas el domingo a la tarde, cuando la tarea vence el, el domingo a las 23.55, y capaz que el tutor no está en línea y no pueden este, dialogar con él. Así que, organícense con tiempo, como lo tienen que hacer grupal, y las consultas vayan haciéndolas en proceso, no dejen para el final. Tampoco dejen para el final el momento de entrega de la tarea, el domingo a las 23 horas, porque pueden quedarse sin conectividad y entonces no la pueden presentar. Entonces, estas cuestiones este, vayan organizándose bien para después no encontrarse con situaciones en las cuales puedan resolverlo, no, no puedan avanzar. Eh, en relación a las tareas, hay otro um, comentario que tienen que tener en cuenta, y es que hay una serie de recursos orientativos para resolver las tareas que se encuentran al final de la clase 1. En el aula virtual, después de la clase 1, ustedes van a encontrar una etiqueta que dice recursos para la resolución de tareas, y ahí hay tres documentos. Tres documentos que ustedes tienen que leerlos y tenerlos en cuenta para resol resolver de manera óptima las tareas. ¿Cómo se llaman estos documentos y cuál es el contenido de cada uno de ellos? Bueno, el primer documento se llama Modelo de Presentación de Entrega de Tareas. Es un documento Word que ustedes lo tienen que descargar y ahí dentro del, de ese documento ya está la carátula preparada, el espacio para transcribir la consigna otra hoja donde se responde la consigna y otra hoja en el mismo documento donde está la bibliografía. O sea que lo único que tienen que hacer ustedes es descargar el documento, completar la carátula con el nombre de los integrantes, la fecha y el nombre del tutor, transcriben la consigna, la responden, ponen la bibliografía y ese documento es el que tienen que enviar como tarea para esa semana. O sea que en cada semana tienen que volver a descargar el documento y lo completan. No manden otro documento con otro formato. Se manda un solo documento que es ese, que ya está eh, eh, calibrado igual para todos. ¿Mm? O sea que hay que manejarse con ese documento Word que se llama modelo de presentación de tareas. Después hay otro documento que se llama criterios de corrección. En ese documento hay una rúbrica, una grilla, donde están eh, eh, indicados... ¿Cuáles son los ítems que los tutores van a tener en cuenta para corregir la tarea? ¿No? ¿Y qué puntaje le asignan a cada uno? ¿No? Entonces, dice un ítem, por ejemplo, carátula. ¿No? Si ustedes completaron bien la carátula, respetaron. ¿no? Otro, desarrollo. Si ¿sí? los contenidos que se les pidieron fueron bien desarrollados, si incluyeron citas. ¿no? Otro, bibliografía, si referenciaron bien o no. Y cada uno tiene su puntaje. Entonces, ustedes ya saben de antemano qué es lo que el tutor va a ir a este, corregir en, eh, en la tarea. Y por último, eh, hay un tercer documento que se llama Normas APA, donde ahí tienen eh, indicado y ejem con ejemplos también, cómo se cita y cómo se referencia según el estilo Normas APA. Ese es el estilo que ustedes tienen que respetar en esta cátedra, el estilo norma APA para citar y para referenciar. Bueno. Eh, para, los, oh, para los alumnos eh, en las cortes, en las cortes, perdón, en las cortes eh, en las cuales haya clase presencial de presentación, son obligatorias. Por lo tanto, los alumnos que no concurran a esa clase presencial de presentación van a tener que hacer una actividad especial y entregarla. Esa actividad especial, solo para los alumnos que no fueron a la clase presencial, esa actividad especial se encuentra también al principio del aula virtual y tiene una fecha límite de entrega. Esa actividad hay que hacerla, y aprobarla, entregarla en tiempo y forma, y aprobarla porque es un requisito para poder presentarse a la primera mesa de examen final y a la segunda mesa de examen final. Los alumnos que no fueron a la clase presencial y no realicen esa actividad y la aprueben, no pueden presentarse a la primera y a la segunda mesa de examen final y tendrán que esperar para dar el examen final otro llamado que la coordinación se los va a comunicar. Los alumnos que fueron a la clase presencial, olvídense, no tienen que hacer ninguna actividad, porque ya cumplieron esa, este, ese requisito obligado. Bien. Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación al cuarto punto, que es muy importante y es la conformación de los grupos de trabajo. Conformación de grupos de trabajo para hacer las tareas. Las tareas, como ya dijimos, se hacen en grupo. Por lo tanto, hay que armar los grupos. Y nosotros necesitamos saber cuáles son los grupos que ustedes van a conformar porque tenemos que armarlos en el aula virtual para que puedan trabajar y tener su espacio. Entonces tienen que comunicarnos cuáles son los integrantes de grupo. Vamos a ver cómo es el proceso. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer, la primera actividad que hay que hacer es armar los grupos. Como dice en la guía didáctica que te van a encontrar, y también está acá explicitado en, en la filmina del Power, todo alumno debe estar incluido en un grupo. ¿Mm? No puede haber alumnos solitarios. ¿Por qué? Porque las tareas se entregan en grupo. Entonces no se entregan de manera individual. Ningún alumno puede quedar solo ahí bollando, y, este, porque eso no es la modalidad de trabajo de la cátedra. ¿Mm? Los grupos. La cantidad de integrantes tiene que ser entre 6 y 8. Eso es lo que nosotros eh, solicitamos. 6 y 8 integrantes por grupo. Y durante la primera semana es este, cuando se tienen que conformar estos grupos. Hay dos formas en que se pueden conformar los grupos. La primera, si en la Corte... Eh, ¿Hay clase presencial? Bueno, ahí los docentes que, nos, que vayamos vamos a ayudarlos ustedes a conformar los grupos. Ya salen de la clase presencial sabiendo en qué grupo están. Y ustedes lo deciden. Con quién quieren trabajar. Eh, otra, la segunda forma de conformación de los grupos es, si no llega a haber clase presencial o hay alumnos que no han ido a la clase presencial, bueno, durante la primera semana va a haber que conformar ya a distancia los grupos. Para lo cual, nosotros lo que le pedimos es que lo más, lo más pronto posible, a través del foro de preguntas y respuestas, nos manden con nombre y apellido los integrantes del grupo. O si alguien no fue a la clase presen eh, presencial y quiere incluirse en alguno de los grupos que se armaron en la clase presencial, nos avisa y nos dice yo quiero estar en tal grupo obviamente habiendo pedido permiso primero a ese grupo para participar. Y nosotros entonces los incluimos en, en los grupos. Entonces, eh, es muy importante para los que después de la clase presencial este, quedaron sin grupo, que rápidamente a través del foro de preguntas y respuestas se comuniquen con la cátedra e informen en qué grupo o qué nuevo grupo, en qué grupo se van a incluir o qué nuevo grupo van a este, conformar. Esto, como les decía, hay que hacerlo a la brevedad, porque nosotros tenemos a su vez que, una vez que tenemos los nombres de los integrantes, tenemos que armar los grupos en el, en el campus, en el aula virtual. Entonces, ¿y para qué? Para que ustedes se pongan a trabajar sobre la tarea que el primer domingo ya la tienen que entregar. O sea que es un dominó esto. El primer requisito hay que tener los grupos, si no, no se puede entregar la tarea. Muy bien. Bueno. ¿Y qué pasa con aquellos alumnos que habiendo finalizado, porque siempre hay alumnos que este, cumplen esta condición, que ahora les voy a decir, ¿qué pasa con aquellos alumnos que, habiendo terminado la primera semana, todavía no están en ningún grupo, o no conformaron grupo? Bueno, entonces ahí nosotros, de hecho, este, vamos a asignarle un grupo. O sea, todos los alumnos que todavía no tienen grupo al, al final de la primera semana vamos a decir, bueno, ustedes incluyen tal grupo o ustedes conforman tal grupo y se tienen que poner a trabajar o sea que la primera semana tienen libertad de elegir después no tienen más libertad de elegir bueno, a cada uno de los grupos se le asigna un tutor o sea que van a tener un tutor asignado con el cual van a trabajar y van a poder este, eh, realizar las consultas personalizadas a lo largo de toda la cursada como dijimos, las tareas se resuelven en grupo. Ah, y la entrega de tareas, acuérdense, la, con que la entregue un integrante del grupo es suficiente. No es que los, todos los integrantes tienen que enviar la tarea. Le envía uno y ya todo el grupo la envió. Sugerencia. Antes de entregar la tarea, por favor, lean todos los integrantes del grupo qué es lo que van a entregar. ¿eh? Porque lo que se entrega es responsabilidad de todos. ¿no? Entonces, hay que leer por qué que después la nota es igual para todo. Bien. Muy bien. Bueno, vamos entonces a el quinto punto, quinto y anteúltimo punto de esta presentación, que es la semana 7. Hasta ahora veníamos este, caracterizando las primeras seis semanas, que es de desarrollo de contenido, eh, presentación de los contenidos, eh, actividades, tareas, cuestionarios... ¿Mm? Ahora vamos a ver la semana 7 que ahí cambia un poquito la dinámica de la cursada. En la semana 7 hay tres actividades pautadas, algunas son opcionales y otras son obligatorias. Vamos a ir viéndolas una por una. Como dijimos hace, al principio, eh, en esta semana 7 todos aquellos grupos que no hayan enviado las tareas en tiempo y forma, o el tutor se las haya corregido y considerado que no está en condiciones de aprobar, van a poder enviarla el día lunes y martes de esa semana 7. Los que tienen todo aprobado, todas las tareas aprobadas, olvídense porque este espacio no lo van a utilizar. Entonces Lunes y martes de la semana 7, para prolijar todo el tema de las tareas. Foro de repaso, también van a tener a disposición entre el lunes y el miércoles de la semana 7 un foro de repaso donde nosotros le vamos a responder todas las consultas que ustedes este, realicen como para en el proceso de ponerse a punto para el examen final. Todas las dudas que quieran evacuar, que no, no les hayan quedado claro, entonces tienen ese espacio disponible para eh, repasar. Y por último, el examen final. El examen final se ubica los días jueves y domingo de la semana 7. Fíjense en el archivo cronograma, archivo cronograma, que también se encuentra, es un PDF que se encuentra al principio del aula virtual, en ese archivo ahí tienen el, este, especificado el día y horario de las dos mesas de examen final, que son jueves y domingo de esa semana. Bien. ¿Cómo es el examen final? Bueno, nada nuevo de lo que ustedes ya venían haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que el examen final tiene dos instancias. Una, que es un cuestionario, y otra que es algo parecido a, la tarea, a las tareas que venían resolviendo. El examen final es individual, por supuesto, y tienen un solo intento para resolverlo. Veamos el cuestionario. El cuestionario que vale 6 puntos... La tarea vale 4. El cuestionario también son 10 preguntas, verdadero o falso, que apuntan a evaluar cuál fue la lectura y la comprensión ¿sí? de toda la bibliografía, ahora no por unidad como eran los cuestionarios este, que ustedes iban desarrollando durante las 6 semanas, ahora se pregunta sobre toda la bibliografía de todas las unidades. ¿sí? También opción verdadero o falso. Y la tarea o lo, en la segunda parte, perdón, del examen final, que es similar a la tarea, es una situación grupal institucional, ¿no? como una viñeta, que ustedes van a leer, y que después tienen una serie de cuatro preguntas sobre esa viñeta, en la cual tienen que ubicar algunos contenidos ¿no? que este, vieron en cada una de las unidades, ¿no? con, opciones, ¿no? con opciones, así que también se corrige en el. Bueno, eh, tienen una hora y media para resolverlo y una vez que pasó esa hora y media eh, automáticamente tienen la